Bienvenidos a este nuevo capítulo de estructuras isostáticas. Vimos en el capítulo anterior el caso de cables con carga distribuida en horizontal. Veremos ahora el caso de cables sometidos a su propio peso, es decir, carga uniforme a lo largo del cable. Recordemos las ecuaciones que surgen de plantear el equilibrio de un tramo de cable, desde su punto más bajo C hasta otro punto genérico D. Llamando S a la longitud del cable entre puntos C y D y Q al peso del cable por unidad de longitud, expresamos la resultante del peso como el producto de ambos. Utilizando el parámetro C, podemos expresar la inclinación del cable como S sobre C. La carga se calcula en base al segmento diferencial del cable, que se puede expresar de la siguiente manera, lo que se puede escribir de esta otra forma. E integrando ambos términos, llegamos a esta ecuación, donde aparece la constante de integración k, que debe ser nula, ya que x es igual a 0 cuando s es también igual a cero. Reemplazando y tomando seno hiperbólico en cada término, llegamos a la expresión de la longitud del cable en función de la posición horizontal x en la que la longitud S se toman positivas hacia la derecha del punto C y negativas hacia la izquierda. Podemos reemplazar la longitud del cable en la ecuación de equilibrio. E integrando, llegamos a la forma que adopta el cable, que es un coseno hiperbólico. En este caso, la constante de integración K debe ser igual a menos C, ya que el coseno hiperbólico de 0 es igual a 1 y el cable pasa por el origen de coordenadas. Esta ecuación se denomina catenaria, ya que es la forma que adopta una cadena suspendida. Operando con las ecuaciones disponibles, podemos expresar el esfuerzo en el cable en cualquier punto como el esfuerzo horizontal más el peso unitario por la altura de ese punto respecto al punto más bajo. Cabe aclarar que el punto más bajo del cable puede estar entre los apoyos, caso que se conoce como vértice real. En este caso, el valor de A es positivo, o puede suceder que la curva que describe la forma del cable tenga su punto más bajo fuera de la zona de los apoyos, caso que se conoce como vértice virtual. Recordemos que por convención colocaremos el apoyo más bajo a la izquierda y lo designamos como el apoyo A. La solución se obtiene utilizando las ecuaciones vistas, evaluándolas para los datos conocidos y combinándolas para obtener una ecuación con el parámetro C como única incógnita. El valor de este parámetro no se puede despejar, por lo que habrá que buscarlo por aproximaciones sucesivas o algún otro método numérico, como el método de bisectriz o el Newton-Raphson. Veremos entonces cuál es la ecuación que utilizaremos para calcular el parámetro C para tres casos diferentes, dependiendo de los datos disponibles del problema. Obviamos la explicación de cómo se llega a estas pero se pueden ver en detalle en el punta de la materia. El primer caso será cuando se conoce la longitud entre apoyos, L, la diferencia de altura, H, el peso del cable por unidad de longitud, Q, y la flecha respecto al apoyo A, F1. Para este caso, el parámetro C se calcula a partir de esta ecuación, donde se utiliza el signo negativo para el caso de vértice real, y el signo positivo para el caso de vértice virtual. Con el parámetro C podremos expresar el esfuerzo horizontal en el cable, H, la ubicación del punto más bajo y el esfuerzo máximo en el cable con estas dos expresiones. La longitud del cable se obtiene a través de la siguiente expresión, con signo positivo para vértice real y negativo para vértice virtual. El segundo caso se da cuando se conoce la longitud entre apoyos, la diferencia de altura el peso del cable por unidad de longitud q y el esfuerzo máximo que debe soportar el cable. En este caso podemos obtener el parámetro c a partir de esta otra ecuación, con signo negativo para vértice real y positivo para vértice virtual. Con el parámetro c podemos calcular la flecha del cable y luego la longitud total del cable como antes. El tercer caso se da cuando se conoce la longitud entre apoyos, la diferencia de altura, el peso del cable por unidad de longitud y la longitud total del cable en este caso el parámetro C se determina verificando la siguiente expresión con el valor del parámetro C se obtienen los valores de la flecha y el esfuerzo máximo como en el caso anterior hemos visto entonces la forma que adoptan los cables bajo la acción de su peso propio y las distintas soluciones según los datos especificados cabe destacar cuando un cable Bajo su propio peso está muy tendido, es decir, el ángulo que formen en sus apoyos respecto a la horizontal es pequeño. La, solu la solución tiende a ser parecida al cables de carga uniforme respecto a la dirección horizontal, el caso parabólico. Sin embargo, existen casos donde el ángulo de los cables es grande respecto al horizontal y esta simplificación no es posible. Esto es todo por ahora, en los próximos capítulos veremos el comportamiento de estructuras de vigas.